¡Hey Gigi! ¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Zeta Bymen, y en el día de hoy, antes de comenzar con el vídeo, quería agradeceros a todos los que estáis suscritos porque ya hemos llegado a los 300 suscriptores. No sé si lo sabréis, pero os lo agradezco mucho. Llevamos ya casi un año en YouTube y pues voy a seguir trayendo contenido y mucho mejor. Ahora en el vídeo os lo explico. Bueno, recordad que si no estáis suscritos, podéis suscribiros y dejad un like dentro vídeo Vale chicos, si no, si no sabéis, me he cambiado la skin porque esta me, me gusta bastante, está chula eh, Ese de ahí es también Y pues nada, quería deciros que van a haber cambios en el canal nuevos cambios que creo que van a estar bien para todos y que os van a les van a gustar. Vale, los primeros cambios son eh, nuevo loco y luego banner y nuevo banner, ¿vale? Va a haber un nuevo logo y un nuevo banner. Bueno, vale, viene en otro sitio nueva intro también esto aprovecha he ahora y bueno verdad bueno también van eh, a haber varios cambios en los vídeos y van a ser más largos y más y mejores editados eso qué quiere decir que serán más largos y más entretenidos los intentaré editar lo máximo que pueda para que se hagan divertidos y no es ahí, os ahí burláis viéndolos, que eso es muy importante. ¡Ah! ¡Qué susto me dio este! ¡Qué vale, eh, perdonadme si no comento demasiado bien porque es que estoy concentrado en la partida. me queda uno que está allí vale lo mandamos fuera y pues también nueva otro otro y mejor en miniaturas mucho mejores este hecho eh, que las estoy haciendo para un programa pues una web para eso para Hacer como las skins de Minecraft Vale, esto está aquí. No parece bueno Pero Vamos a hacer un poco de gusto. Y, y por pues lo mandamos fuera Vale, chicos esta es no skin me la he puesto porque sinceramente está muy chula la verdad a mí me gusta mucho bueno vamos con la siguiente partida y pues eso que os quiero agradecer un montón que ya somos 300 en la familia cada día somos más cada día somos un suscriptor más más o menos y pues yo estoy eh, muy muy muy contento no me puedo quejar para nada bueno, y tampoco me puedo cruzar con la espada que hemos acabado de tocar. Se están pegando por ahí, pero dudo mucho. No. no lo creo. Porque me han vuelto a sacar a la lobby. También quería deciros que intentaré subir vídeos de jugando Java Edition, ya que yo no suelo jugar ahí mucho porque no me gusta mucho. Prefiero este porque se si construye por simplemente mucho mejor y que la gente es un poco más mala. en mi wifi también, o sea que. Bueno, vamos a jugar esta partida Y me cayó un año ya Voy a intentar que los comentarios O sea, que los vídeos sean más hablados O sea, más comentados Porque es que yo tengo el problema de que así De que eh, No los comento mucho y Los... No sé si me falla el teclado Es que tengo uno muy malo Uy Eso, eh, Cubecraft eh, Por Dios bueno, deciros que ahora los vídeos durarán más o menos 10 minutos y pues, sí, o sea, intentaré mmm, comentarlos, como ya he dicho en la anterior partida, pero hay que ir por el centros y hay que ir a los peleándose. Vale, ya yo, si no me acabamos, quedamos monadas, Necesitamos capels, repito. Vale, me quedan tres. Están ahí peleándose, por cierto. Ah, bueno, si es he un cajón. Ah, bueno, que me ha enchufado una en flecha. Señorito. Ah, bueno, que me la quiero liar. Ah. Lo tuve que intentar, señorito. Vale, si nos mata ya es muy humillante. Vale, si sí, la tenía que ganar. Bueno, última partida. Y acabo el vídeo ¿vale? Pues podéis suscribir y dejar un like. Intenta intentaré tra traer más contenido de otros servidores. Vale, he dejado un like.